¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita y en este video les voy a platicar poquito sobre mis eh, series favoritas y películas. Solamente algunas. Este, este video me lo recomiendo a mi prima Cristina y se me hizo muy interesante este video. Así que les voy a compartir a ustedes este, cuáles son mis series favoritas que he visto en muchos años y las que estoy viendo ahorita, y este y también unas películas. Estoy ahorita en otro fondo, así que discúlpenme por la luz. Mi esposo está viendo el partido de Chile contra México, así que me corrieron de mi espacio. Y no tenían otro lado donde grabar, y no me iba a ir a la calle a grabar porque hace mucho ruido. este Así que vamos a empezar con el video, chicos. Pero primero les quiero pedir una disculpa porque... El video pasado les dije que les iba a enviar saludos y se me olvidó, chicos. I'm sorry. Esta sí que les voy a enviar esos saluditos ahorita mismo. Ahorita mismo. Vamos a saludar primero a Miranda Sánchez, Luciana Belén, Ariana Beliz, Maya Ruiz, Valentina Nova, Abigail Snyder. Snyder. No sé cómo pronunciar tu no, tu apellido. I'm sorry. A Giselle. Vermont o Giselle Vermont, no sé. I'm sorry. Si no sé pronunciarlos bien, perdónenme. Discúlpenme, discúlpenme. Y Diane Melissa Valencia. Chicos, las quiero mucho. Recuerden que si quieren saludos, solamente lo tienen que comentar en la parte de abajo. Yo en mi próximo video, con muchísimo gusto, les envío mucho este saludos. Muy bien, este, les hice aquí una, una lista media enredosa. La verdad es que está algo enredosa, pero voy a tratar de describir de lo mejor que puedo y de este lado les voy a poner este las fotos de las series porque a veces en los países cambian los nombres, por ejemplo, si yo, si yo les digo un nombre este, en México lo van a traducir otra cosa, en Colombia otra cosa, en España otra cosa y así. Muy bien, pues, ah, si escuchan un grito o un ruido es porque mi esposo está viendo el partido de México, creo que ya les mencioné, pero les quiero advertir. Muy bien, pues vamos a comenzar con mis series. Este, estas son series que yo he visto desde hace... Les juro que hace como desde hace 7 años que todavía veo. Por ejemplo, la primera es la de Desperate Housewives, que viene siendo la de Esposas Desesperadas. Este, Esta yo la vi cuando salió, poquito después, no se crean. Este, eso fue hace como 6 años que la empecé a ver. Y me gustó tanto que después la vi otra vez y ayer, o antier, este... La voy a volver a empezar, me encanta esta serie Se me olvidó decirles de que todas algunas de estas series no son apropiadas para niñas chiquitas este, Así que les voy a recomendar más o menos de qué edad las pueden ver Para que las entiendan, para que no las regañen O pedirle permiso a sus papás si las dejan ver este tipo de series No son nada así como que... <ríe> ¿Cómo decirles? No tienen nada de malo, pero a veces me gusta respetar lo que los papás dicen o no dejan ver a sus hijas. Así que la siguiente es la de Orange is the New Black. Esta se trata sobre uh, una chava. Bueno, no les voy a contar todo porque luego va a ser un video muy largo. Pero simplemente se trata de la vida de unas señoras en la cárcel. Escuchen, la vida de las encarceladas y está muy padre, mucho drama. Creo que cuatro temporadas de esta o oh, Cinco, no estoy segura, no he visto la última, pero ya es tiempo que la vea. Ay, ah, la mayoría de estas las puedes encontrar en Netflix. Esposas Esperadas, no. Orange is the New Black, sí. La siguiente es la de Pretty Little Liars. Esta también la puedes encontrar en Netflix. Esta es esta apropiada para, yo creo que chavas como de 13 años para arriba. Está muy padre, se la recomiendo muchísimo. ¿Se alcanzan a escuchar, mi esposo? Este se lo recomiendo muchísimo. Está padre, mucho misterio. Este. Me encanta que aquí las chavas se visten muy modernas. Pretty little liars. Um, y luego está la de Once Upon a Time. Esta vi solamente creo que los primeros tres capítulos. Pero no sé qué pasó que dejé de verla. Pero se las recomiendo. Haz de cuenta que son de esas películas de ciencia ficción está muy bien elaborada está muy padre, tiene una historia fregona este, se la recomiendo muchísimo si te gustan las hadas las princesas y todo ese estilo te va a gustar esto, se lo recomiendo chavas de hmm, yo creo que unos 15 para arriba la de Mad Men esta es, está padre esta se basa en los tiempos Creo que 50, 60. Este, está muy padre. Esta se la recomiendo a adultos. Adultos yo creo que de unos 18 años para arriba. Este, No creo que a los, a los chavos les interese está mucho, pero está muy padre. A mí me gustó y mucha gente que la ha visto le ha gustado. La de House of Cards está muy, muy padre. Creo que son cuatro temporadas hasta ahorita. Este, no he visto el último capítulo Así que me falta verla hasta yo la vi con mi esposo Está muy fregona Esta se la recomiendo a personas de unos 20 años Tal vez 18 años para arriba The Walking Dead Yo creo que muchos de ustedes ya vieron O habrán escuchado de The Walking Dead este, Yo empecé a ver esta con mi esposo Y lo que no me gustó De la serie es de que El problema que yo tuve Con esta serie es de que Empezó muy padre, muy padre, pero cuando yo la temporada, la temporada 4 se quedaron mucho en una, en, en la granja, si ¿sí se acuerdan, y, y como que me empezó a aburrir porque no pasaba nada y el final de la, de esa temporada estaba muy padre, pero yo creo que pudieron haberlo hecho en 10, en 10 episodios pudieron haberlo hecho en 3 y hubiera estado muy padre, la verdad perdieron mucho tiempo y me, y me enfadé muchísimo. Y la dejé de ver Ah, la estaba viendo con Jorge Y ya después la volvimos a ver Y ya después a la última temporada Igual nos empezó a aburrir Así como que Ya adelantenle no, no ponen nada así como que Más que matando puros zombies Y es muy repetitivo La verdad es que no me estaba gustando ya al final y, y la dejamos de ver Creo que ya no vimos la última temporada por lo mismo Pero pues no sé Yo creo que la voy a Voy a, voy a verla también estaba viendo Keeping Up with the Kardashians, la única razón por la que la veía es por la moda, de por su vestimenta, está muy padre. Pero ya dejé de verla porque me empezó a enfadar y, y no aportaba nada interesante. Era mucho drama y no sé, como que me empezó a desinteresar. Ah, perdón, la de Walking Dead es este, esta se la recomiendo. Si, si no tienes, si no te da miedo porque es una es una serie que te va a dar muchísimo miedo o asco, no sé, así que si no eres fuerte en ese sentido no te la recomiendo, está media asquerosa los zombies sí te llegan a dar miedo creo que una ocasión llegué a gritar al principio porque uy, me daba cosa este, pero sí se la recomiendo a personas de unos 15 años para arriba Keeping up with the Kardashians esa se la recomiendo a 15 años para arriba también también llegué a ver America's Next Top Model con esta Tyra Banks esta, esta me trae muchos recuerdos porque esto yo, la llegué, yo la llegué a ver yo creo que desde los 14 años muy chiquita y me peleaba con mi papá porque a él no le gustaba o porque teníamos cable en una televisión nada más y pues corríamos a ver quién agarraba primero el control y, y cuando me tocaba a mí ganar pues me ponía a ver mi programa porque ya me tocaba y mi papá se tenía que aguantar y la veía conmigo a así que pues hay muchas mujeres tomándose fotos mucho arte a mí me gusta mucha fotografía pues la vestimenta la moda y todo es muy interesante y, y creo que mi papá estaba tomando un curso de fotografía en ese creo que en ese tiempo no estoy segura y pues terminó, le, le terminó gustando Cualquier chavo que vea esta, esta temporada se va a quedar así con la baba aquí La verdad que son muchachas muy guapas Y están muy interesantes, se las recomiendo muchísimo Hay como 21 temporadas Creo que me quedé como hasta la como hasta la 15 dejé de verla este Pero oh, esta se la recomiendo a chavas yo creo que de... 13 años para arriba, 12 tal vez, no sé. No se vayan a enojar las mamás si, si les estoy recomendando películas y series a sus chicas, a sus niñas. Otra que me gustó mucho fue la de Revenge. este Hubo una, un tiempo en Netflix en donde no subía nada bueno o algo que no me interesaba y empecé a ver la de Revenge. Esta temporada, es, esta serie estaba muy muy padre, me... Me acuerdo que me gustó mucho cuando la empecé a ver, el, el, el episodio uno está interesante, el número 2 el número también, así que seguí viéndola hasta la última temporada, creo que eran dos. Pero lo que no me gusta de Netflix o de las series cuando las ves al, al corriente es de que te tienes que esperar como seis meses para que empiece la otra y por eso me gusta mejor esperarme 5 años, no sé, 4 años para que pasen todo y verla completita. Y ahorita en Netflix muchísimo más. Ustedes me entienden, no me gusta esperarme hasta la siguiente porque me empiezo a desinteresar. Así que Revenge fue una de esas. Creo que ya llegaron a la temporada 3 y creo que, creo que son las únicas. Así que se las recomiendo. Está padre, se las recomiendo a personas de tal vez 14, 15 años. Ya ni les estoy platicando mucho de lo que se tratan Pero esta se trata creo que de una chava que se casa con un chavo con recursos económicos altos Y la mamá como que no no, sé, ay, no recuerdo bien no de qué se trata Pero creo que la, la suegra era como la envidiosa Creo que hasta llegó queriendo matar a la nuera Algo así, no sé, no recuerdo bien pero se la recomiendo, está muy... No hay un momento de esta serie en donde está aburrida. Casi la mayoría del tiempo está muy padre. Muy padre.